Habla, chelano, sí. Dapi. Pero como lo hice con el bella que... Uh. A ti también te entierro Pero a diferencia de él Contigo no seré tan infantil Pero lo que tienen en común Es que aunque los entierren No aprenden y siguen con sus ridiculeces Bueno, por lo menos él hizo Que se alejaran por él mismo Yo no me muero del miedo Yo sí si digo nombres al que le tiro Se llaman Neri Poster, el papá de todos los raperitos dice terminó no, porque yo me considero artista y productor Que se te quede grabado como máquina de escribir Cuando pasa la tinta para imprimir una letra encima de una hoja en blanco Tienes miedo de que te sepulte por eso en este momento de fragmento para que no quede ningún rastro tuyo. Es ilógico que te compares al difunto cancerbero, porque a ti lo que te falta es cerebro y lo menos es que tienes desconocimiento. Es casi tan nulo como el cero en la recta numérica. ¿Listo? Si estuviera vivo tan severo en el caso hipotético Que te hiciera caso tu mía con una sola palabra Pero eso es imposible por dos razones Una de ellas es que no les hace caso a los raperitos tan patéticos Y la otra de ellas es que ya no se puede revivir a una leyenda Solo para responderle a un señor que parece que estuviera en un con su hábitat natural Como todo un animal Con su compañero El bellaquero Y eso que estás buscando Una disquera Con todo lo que pide No creo que nadie te firme Y ya que dice que Universal te ofrece Un contrato por 10 millones porque no lo aceptas? Ya que te crees el mejor rapero del mundo Según tu por ser humilde Pero en tus videos demuestras todo lo contrario Eres más falso que el bugatti que presumes Dice que estás en Dubai, tal vez sí De tu barrio, que miserable tiene que ser tu vida a ti no te habrá tocado tu tío, por eso tienes ese complejo de violar raperitos, por eso te volviste homofóbico. Te da terror que alguien te dire. Y más si es alguien que no es rapero, tanta hablaruría Pero hasta que yo te rete en serio. Este que accediste si no ni te fueras animado porque cualquiera puede hablar en un video diciendo cualquier tontería pero no haciendo lo mismo en un tema pero en ese terreno no llega ya que no tiene los suficientes recursos liricales para formar un buen tema